Oh, hola, sí, oh, hola, oh. Oh, oh. ¿Cómo entra el nivel de la grabación, Juan? Son radiofónica a la vista Radio montada en el asfalto Dispositivo móvil y de libre Tratar de produce. entender eh, de qué hablamos Cuando hablamos de estos nuevos movimientos Reaccionarios, de derecha Ha crecido dentro de las iglesias evangélicas Un movimiento entramado de colectivos urbanos Voces que son cuerpos Lo que se supone que no tiene que pasar al aire Sí, en realidad ese crecimiento Te digo yo creo hasta que es relativo Otro llamado a cuerpos que pasan y miran. A cuerpos que no se detienen. Contra un sistema que realmente a la gente la lastima. En la puerta de la casona de Humahuaca. Pero la sería también la idea de, re de rebeldía. Me parece que no hay nada... Rebeldía es rebelarse contra un poderoso, rebelarse contra algo imposible... Y en, en, esa, en ese espacio político no hay nada de rebelarse contra un poderoso, es más bien acompañar a los poderosos y llevarlo hasta el fin. No hay nada de enfrentar un imposible. Sobre la calle, cables que desafían los charcos de la vereda. Abrazos. Charlas paralelas. Auriculares. Archivos compartidos. Tampoco hay mucho de la idea de libertad. Tampoco hay mucho de la idea de libertad. Me parece que hay algo de, del orden de la desinhibición. Bache puede ser prioritario o telón de fondo de una fiesta callejera. Puede ser de colores ah. o de de otoño. Hay una desinhibición para manifestarse en contra de la igualdad. Quiere reinventarse cuando las voces danzantes piden actuar. Una radio que sigue latente. Siendo siempre radio impaciente. Pache. Acá estamos todos los Fer de las realidades alternativas. Encontramos un lugar en el multiverso para vivir. ¿Pero qué estás diciendo, Fer? Están en un bache cerca de la casona de Humahuaca. ¿Esto es posta? Todos los Fernandos de todas las realidades alternativas llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer es apropiarnos, apropiarnos, apropiarnos de este bache y vivir aquí, literalmente en la calle. Pero mira qué lindo queda el bache cuando le pones un poquito de color, un poquito de onda. La consigna era ¿Cómo cambió tu barrio en los últimos años? ¿Cómo elegiste intervenirlo? Crespo eh, está en las garras de la transformación, ¿no? La Para, verdad, estamos haciendo Radio Sin Techo y me dio la posibilidad de fumarme un pucho dentro de un estudio, así que yo ya estoy eh, completamente feliz. No es el único espacio escrachado, violentado, hay varios. Nosotros un poco eh, contrarrestando desde nuestra propia impronta, ¿no? Inten eh, manteniéndonos en nuestro eje era pintar esas fachadas. Eh, con pintura de pizarrón, invitando a venir a contarnos sí, que abrir el espacio del diálogo, eh, defender el espacio del diálogo desde una propuesta. Uh -huh. Nos interesa mucho el poder integrarnos, el poder aceptar que esto está sucediendo y va a seguir sucediendo cuáles son las defensas posibles y creemos que, es el, que, que, que fundamentalmente está en el defender las redes construidas territorialmente, defendernos entre todos los espacios y, entre, y entender que estamos en una lucha conjunta. Eh, que es la de la construcción de otro modelo posible. ¿no? Hace 12 años esto no sucedía y la cara de alegría que tenemos tiene que ver precisamente con esto. Vemos una lógica de un capital financiero inmobiliario de explotación de la ciudad que eh, está avanzando casi eh, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de obstáculo. Y en este sentido la pregunta es, ¿podemos hablar de una dinámica extractivista? Podríamos hacer una, una equivalencia entre el extractivismo que conocemos de la mega minería, el, el agronegocio, la explotación forestal, con lo que pasa en las ciudades. El capitalismo global ha, ha diseñado formas, mecanismos de extracción de rentas extraordinarias en cada una de las actividades a donde se despliega, y las ciudades son un nicho privilegiado de, de extracción de rentas. Imaginemos que en Esta radio sin techo, en este espacio y elaboración radiofónica a la vista... Los últimos mensajitos, Nina dice viva la radio, Charo dice amo mi barrio, soy Juan Luna, buen bache, gracias Juan, gracias a todos por estar aquí, gracias a la producción, a la operación técnica y a quienes nos acompañaron, gracias Mati. Gracias Sofi, feliz cumpleaños, Casona Cultural, Lumahuaca.